acerca de el discipulado y la juventud hablando acerca de lo que Dios espera de cada uno de nosotros saben apreciados el señor ha estado hablando a su iglesia y el señor ha estado organizando a su iglesia y creo firmemente que el señor ha estado indicando qué es lo que tenemos que hacer a través de los seminarios que hemos visto esta mañana y hoy en la tarde hemos presenciado y hemos escuchado la enorme necesidad que tiene esta iglesia de disipular a sus hermanos, de disipular a su feligresía de disipular a cada miembro y que finalmente esté preparado para el cumplimiento de la misión. Quizás mencionar, apreciados pastores, apreciados compañeros, apreciados hermanos, que Dios tiene un plan y Dios nos ha estado indicando el camino que nosotros debemos seguir para el año 2022. Noten que el Señor nos ha está indicando la enorme necesidad que nosotros tenemos de disipular, la enorme necesidad que nosotros tenemos de atender, la enorme necesidad que nosotros tenemos de cuidar a nuestra feligresía. Tuve la oportunidad de revisar esta mañana y estaba revisando eh, esa palabra pequeña, pero con una gran implicación. ¿Qué significa disipular? cómo nosotros podemos disipular qué es y qué espera la iglesia de nosotros cuando hablamos del discipulado noten tres detalles importantes podemos encontrar cuando hablamos del discipulado número uno el señor desea cuando habla o cuando hablamos del discipulado en primer lugar es cuidar de la feligresía que podamos nosotros cuidar de toda esa feligresía, preciados pastores. La mayor necesidad que tiene esta iglesia es precisamente de cuidar a la feligresía, de atender a la feligresía cuando tiene problemas, cuando se sienten dificultades. Entonces nosotros podemos atender a la feligresía. Número dos, la palabra discipular significa que nosotros podamos proteger que nosotros podamos cuidar, que nosotros podamos atender como debe ser y finalmente enseñar. Dios espera que nosotros podamos enseñar a nuestra feligresía. Y cuando hablamos del discipulado en los jóvenes, apreciados pastores, apreciados hermanos, apreciados ancianos, Dios desea que nosotros podamos atender de una manera especial a nuestros jóvenes. Si hay algo que necesitan nuestros jóvenes hoy en día es precisamente es ser atendido. Si hay algo que necesita nuestra juventud es ser protegidos y aparte de eso enseñados para poder a seguir adelante y para que su fe no decaiga, sino que ellos puedan cada vez ser más firmes en su fe y al mismo tiempo estar listos para el cumplimiento de la misión. Apreciados hermanos, necesitamos que la iglesia entienda el trabajo, necesitamos que los pastores podamos entender el trabajo, Necesitamos que los ancianos podamos entender el trabajo. Necesitamos que la iglesia pueda entender el trabajo que es disipular, atender y cuidar a nuestra feligresía, de una manera especial a nuestra juventud. Cuando nosotros analizamos apreciados y nosotros le damos un vistazo a nuestra iglesia, Ciertamente los hermanos adultos necesitan la atención. Los hermanos enfermos necesitan la atención del pastor. Los hermanos que van creciendo necesitan ser atendidos por el pastor, ser atendidos por los ancianos pero saben apreciados me he dado cuenta que si hay parte de la feligresía o si hay una feligresía que necesita ser atendido es precisamente la juventud porque nuestros jóvenes cuando nosotros los analizamos cuando nosotros miramos nuestros jóvenes hoy en día atraviesan por miles de dificultades los jóvenes hoy en día presentan dificultades espirituales los jóvenes hoy en presentan problemas emocionales los jóvenes de hoy en día presentan tantas dificultades y usted y yo apreciado pastor usted y yo apreciado anciano somos los llamados a atenderlos saben apreciados si hay algo que valoro grandemente por favor deténgalo allí si hay algo que valoro grandemente en mi juventud es cuando fui atendido por el pastor y por los ancianos. Si hay algo a quien le debo estar en la iglesia, avanzar y hoy en día servirle a la iglesia, es precisamente a un pastor que disipulaba su feligresía, a un pastor que disipulaba su juventud y a un anciano que disipulaba a su juventud. ¿Saben apreciados?, Recuerdo tanto, yo nací y crecí en esta bendita iglesia, tuve la oportunidad de bautizarme cuando apenas era un niño, pero cuando tenía 16 años. Y cuando tenía 17 años, entonces escuchando a los compañeros de estudios, escuchando a los compañeros de la escuela, entonces mi mente comenzó a colocarse algunas cosas que me llamaban la atención. Así que yo estaba en la iglesia, estaba en el club, pero al mismo tiempo comencé a mirar afuera. Al mismo tiempo comencé a pensar... ¿Cómo será ese, eh, ello, eso que ellos dicen que pueden ir a una fiesta los viernes en la noche y que pueden estar en un cumpleaños y hacer algunas cosas que nosotros no hacemos? Pero saben, yo agradezco que allí estaba el pastor, el pastor se sentaba con nosotros, el pastor Martín Mesa abría la palabra de Dios, el pastor Martín Mesa nos aconsejaba y nos enseñaba que no tenemos que correr tras el mundo sino que la felicidad la íbamos a encontrar allí estando en la iglesia un pastor que disipulaba recuerdo tanto a mi hermano edgar guevara siendo un anciano de la iglesia se acercaba los viernes en la tarde, siempre pasaba para ver cómo estaban esos jovencitos que estaban creciendo en la iglesia y Edgar siempre siendo un anciano tenía unas palabras de aliento, tenía unas palabras de ánimo, tenía unas palabras para decir sigan adelante, no señalaba lo que nosotros quizás los errores que cometíamos, el anciano siempre estaba allí brindando amor y esperanza para aquellos jóvenes que iban creciendo. Apreciados, los pastores necesitamos entender el trabajo. La iglesia necesita entender el trabajo. Los jóvenes necesitamos entender el trabajo. ¿Qué haremos? ¿Qué espera la iglesia de nosotros? Si los pastores, si los administradores, si los pastores, si los hermanos, si los ancianos entendemos el trabajo que tenemos que hacer, entonces avanzaremos por la fe. Yo no sé cuántos pastores están presentes en esta tarde, yo no sé cuántos ancianos pudieran escuchar este mensaje, pero saben, apreciados, si hay un, un anciano que tiene un valor agregado, es un anciano que cuida de su juventud, es un anciano que está atento de su juventud. Necesitamos entender cuál es el trabajo, necesitamos entender ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Noten apreciados. Si nosotros entendemos el trabajo y entendemos todas las dificultades que atraviesa nuestra juventud hoy en día, podemos entender que nuestros pastores, que nuestros jóvenes, y podemos entender que nuestros jóvenes no luchan nada más con una apatía, no luchan nada más con una pandemia, no luchan nada más porque no tienen dinero, podemos nosotros observar hoy en día apreciados pastores, apreciados ancianos, que nuestros jóvenes luchan con cosas más terribles, los jóvenes luchan no contra sangre ni carne, los jóvenes están luchando con fieras luchas y tentaciones, y los pastores y los ancianos y los hermanos de la iglesia debemos estar allí para extender su mano. Entendiendo esto, apreciados hermanos, entendiendo esto, apreciados ancianos, entendiendo esto, apreciados pastores, feligresía de la Unión Venezolana Occidental, hemos determinado comenzar por el principio y el principio no es otra cosa. Como le decía el pastor Víctor Jiménez en su presentación anterior, necesitamos ir al plan de Dios necesitamos seguir los caminos y los preceptos del Señor. Por eso necesitamos comenzar por orar por nuestra juventud. Orar por ellos, visitarlos, las grandes reformas y los grandes reavivamientos en la historia, apreciados hermanos, han venido como resultados de la oración. No basta un gran plan de la Unión Venezolana Occidental en el Departamento de Jóvenes. No basta un campo y bonito. no basta 100 investiduras. En realidad necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos guíe, necesitamos que Dios nos instruya, necesitamos apreciados hermanos que Dios nos indique cómo le levantamos la espiritualidad a nuestra juventud. Los discípulos oraron y finalmente fueron llenos del Espíritu Santo. Luego de eso, entonces hablaron la palabra de Dios con denuedo, hablaron con confianza, hablaron con esperanza, Hubo una relación directa entre la oración y el derramamiento del Espíritu Santo. Apreciados pastores, yo sueño en el 2022, nosotros soñamos en la Unión Venezolana Occidental de ver un gran despertar en toda nuestra juventud, de ver un reavivamiento en toda nuestra juventud y finalmente ver cómo el ejército de Dios avanza lleno del espíritu santo apreciados cuando buscamos a dios e intercedemos por los demás dios obra en el corazón de ellos y en el nuestro también para acercarnos a él el señor nos dará la sabiduría dice el espíritu de profecía con el fin de alcanzarnos para su reino él también trabajará poderosamente para traernos a nosotros. Apreciados, hemos determinado comenzar el, el año 2022 orando por nuestra juventud. Hemos determinado no arrancar con ningún otro plan, sino colocar a Dios en primer lugar. Y noten, apreciados, en la siguiente lámina, y yo quisiera que usted tomara nota, quisiera que usted internalizara esto en lo más profundo de su mente y su corazón, apreciado líder, apreciado anciano, apreciada hermana, que usted ama y que arde su corazón por nuestros jóvenes. Noten, ¿qué pasaría, me hago una pregunta y la comparto con ustedes en esta tarde, ¿qué pasaría si todo el pueblo de Dios entendiera la importancia de clamar y de suplicar a Dios? ¿Qué pasaría, preciados, si nosotros determináramos orar por nuestra juventud? ¿Qué pasaría si la administración del campo determinara orar por la juventud? ¿Qué pasaría si los pastores determináramos levantarnos muy temprano a orar por la juventud? ¿Qué pasaría si los hermanos de la iglesia las mujeres, los ancianos, los hombres, nos levantaríamos a las 5 de la mañana para orar por nuestra juventud. ¿Saben apreciados? Eso lo vamos a experimentar y lo vamos a ver en el 2022, porque iniciaremos con un proyecto espiritual que lo estamos llamando el gran clamor juvenil. Y el gran clamor juvenil no es otra cosa, sino unos 40 días de oración, 40 días en la mañana, 40 noches también estaremos orando, estaremos orando en la mañana, estaremos orando en la noche por 40 días. Y me pregunto, ¿qué pasará si, si el pastor se levanta en la mañana? Si el anciano se levanta para orar, si los pastores nos levantamos para clamar por nuestra juventud, yo creo que el poder del Espíritu Santo se va a derramar y veremos cosas extraordinarias, apreciados del 5 de enero hasta el 12 de febrero estaremos clamando en el gran clamor juvenil. Esta semana recibí un mensaje de parte de un, de un hermano de la iglesia que vio el flyer rodar y también la circular y me dijo, pastor, creo que está muy bueno el plan, pero creo que hay un detalle, pastor. Y es que dice a las cinco de la mañana, pastor, ¿usted cree que la juventud se podrá levantar a las cinco de la mañana, pastor? ¿Usted cree que todos nos podemos levantar a las cinco de la mañana para orar? Saben apreciados, no hay ningún error, es intencional, nos levantaremos a las 5 de la mañana, cuando la cobija se pega, cuando la almohada se pone suave, cuando el aire acondicionado está en sus 12.000 BTU, con todo su esplendor, los pastores abandonarán su cama, los ancianos abandonarán su cama, los jóvenes se levantarán. Y oraremos por el poder del Espíritu Santo. Estaremos terminando con una gran vigilia que comenzará a las siete de la noche, el día doce, y terminará a las doce de la noche. Y queremos apreciados que toda la iglesia, que todos los pastores, que todos nosotros nos concentremos y juntos roguemos por el poder del Espíritu Santo. Saben, creo en lo más profundo de mi corazón. Tengo la plena convicción. Veremos milagros poderosos en esta jornada. Les animo a que usted forme parte activa. No pierda usted la oportunidad de estar en esta bendición. Por favor, tenga la bondad de pasar a la siguiente lámina. Apreciados, ¿qué pasaría si nosotros después de orar, disipulando a nuestros jóvenes, después que oramos por ellos... Después que clamamos a Dios por ellos, después que le pedimos a Dios la dirección divina, entonces, apreciado pastor, nos organizamos con los jóvenes, organizamos los clubes, organizamos la sociedad de jóvenes y determinamos entonces avanzar. Saben, veremos milagros poderosos en el nombre del Señor, veremos que la iglesia se encenderá veremos que la iglesia se animará, veremos que el ejército de Dios se levantará, no porque lo dice el pastor Joan Mendoza, sino porque la hermana Elena de Guaya lo vio y lo escribió en el libro de la educación, página 263, con semejante ejército de jóvenes obreros, como el que nuestros jóvenes bien preparados y organizados pudiera proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje un salvador crucificado resucitado y por un próximo a venir alabado sea el señor apreciados compañeros apreciados pastores apreciados ancianos una vez que oremos por nuestros muchachos una vez que ellos levanten su espiritualidad entonces no nos quedaremos sentados no nos quedaremos nada más recibiendo entonces estamos listos para movilizar a nuestra juventud para organizar a nuestra juventud para enseñarles el camino, porque parte del discipulado es proteger, es cuidar, pero también enseñarlos a trabajar. Apreciados ancianos, necesitamos enseñar a nuestra juventud. Necesitamos enseñar a esos muchachos a tener compromiso con la obra misionera. Y para eso tenemos un nuevo esquema de sociedad de jóvenes. Para el 2022 ya la sociedad de jóvenes no tendrá el mismo esquema tradicional donde cinco o seis personas vienen a la iglesia tienen un servicio de canto los adultos dicen que no es con ellos entonces cinco o siete jóvenes están allí en este año, en este nuevo esquema, estaremos organizando a nuestros jóvenes para que un sábado estemos en la iglesia dando un informe, pero el próximo sábado no estaremos en la iglesia. El próximo sábado estaremos cumpliendo la misión. El próximo sábado las brigadas de acción misionera que no son otra cosa, Pastor Víctor Jiménez, que grupos pequeños, como se llamen, son grupos organizados, jóvenes que se animan para cumplir la misión, jóvenes que se organizan para cumplir la misión. Un sábado estarán en la iglesia, pero el otro sábado estarán dando estudio bíblico. El otro sábado estarán llegando a un lugar de predicación. El otro sábado estarán buscando estudio bíblico, haciendo algunas encuestas, visitando al enfermo, predicando en grupos pequeños, porque en la proyección y en el nuevo esquema de sociedad de jóvenes apreciados, Oramos, pero también nos movilizamos al cumplimiento de la misión, cumpliendo así nuestro eslogan, salvación y servicio. En el mes de junio tendremos un campestre de líderes, donde esperamos que todos los directores de jóvenes, donde esperamos que todos los ancianos escuchen bien apreciados ancianos esperamos que todos los ancianos hagan el curso del ministerio juvenil del líder juvenil y esperamos y soñamos que los ancianos viendo este curso determinen entonces involucrarse totalmente con los jóvenes y por qué no los domingos dar una especialidad por qué no los domingos estar con los jóvenes por qué no que los ancianos asistan al campo y también allí llenándose de barro pero diciéndole a los jóvenes estamos con ustedes y los estamos organizando ese campestre servirá para organizar a nuestra juventud apreciados el ministerio juvenil nace con una pregunta en el año 1879 donde estos dos jóvenes se preguntaron qué haremos para proclamar el Evangelio, ¿qué haremos para el cumplimiento de la misión? Y en la Unión Venezolana Occidental, en el año 2022, tendremos esas dos preguntas presentes. Por favor, apreciado, pasemos a la siguiente lámina. Entonces, dos preguntas. ¿Qué haremos si oramos? ¿Qué pasará si oramos? La segunda pregunta, ¿qué pasaría si nosotros determinamos organizarnos? Y la tercera pregunta, apreciados pastores. La tercera pregunta, apreciados administradores. La tercera pregunta, apreciados líderes de las iglesias locales, apreciados ancianos, apreciados directores de los departamentos de las iglesias locales. ¿Qué pasaría? Si nosotros nos unimos en una sola misión y un solo sentir, ¿qué pasaría si el Ministerio de la Mujer se une con el Ministerio Juvenil? ¿Qué pasaría si ministerios personales determinan unirse con ministerio juvenil? ¿Qué pasaría si los pastores determinan unir su ministerio con todos los jóvenes? ¿Qué pasaría, preciados, si nosotros dejáramos en la iglesia el protagonismo a un lado y entonces nosotros nos uniéramos con una misión y determinamos como un solo ejército, determinamos como una sola iglesia? Determinamos como un solo hombre Avanzar en el cumplimiento de la misión Saben, yo creo que veremos grandes maravillas En el 2022, saben por qué, apreciados pastores Es una determinación en nuestro corazón Es una determinación que nace en lo más profundo de mi ser Es una determinación que tenemos bien presentes todos los departamentales de la Unión Venezolana Occidental, administradores y departamentales, en el 2022 tenemos una sola misión y es que nos tomaremos de la mano el pastor Víctor Jiménez con todos los evangelistas se unirán y nosotros nos uniremos a los uniremos a los jóvenes a la misión pastor Víctor avanzaremos en el nombre del señor con la hermana Raiza los jóvenes nos acercaremos y con todo ese ejército de damas valientes que están predicando el evangelio nosotros nos tomaremos de la mano y le diremos los jóvenes también iremos a cumplir la misión pastor william jiménez con todos los pastores nosotros determinamos como ministerio juvenil avanzar para cumplir la misión no importa lo que pase no importa qué es lo que esté ocurriendo los jóvenes hemos determinado en este año 2022, y es la gran visión, apreciados pastores, es la gran visión, apreciados líderes de la Iglesia de la Unión Venezolana Occidental, levantar la espiritualidad a través del discipulado, unirnos como un solo hombre. Ministerio juvenil, ministerios personales, el ministerio de la mujer, ministerio infantil y con todos los pastores, con la educación, en el colegio y en todo lugar, tendremos una sola misión. Glorificar el nombre del Señor y avanzar hasta que nuestros ojos vean el glorioso advenimiento de Cristo Jesús. Apreciados hermanos, apreciados pastores, apreciados líderes. La juventud de la Unión Venezolana Occidental dice, yo iré a cumplir la misión. Maranata. Quiero compartir con ustedes entonces en este, en este momento lo que nosotros vamos a hacer para disipular a cada una de los miembros de nuestra iglesia. Les queremos compartir el anhelo que tenemos de que cada una de nosotras nos convirtamos en discípulas de Jesús, primeramente, y luego podamos discipular a otros con todo el cúmulo de conocimiento, con cada una de las cosas que podemos aprender en este momento. Vamos a compartir con ustedes una cita de... Joya de los Testimonios, tomo dos, página 405. Y quiero que quede en sus mentes este mensaje tan especial. Todas las mujeres que trabajan para Dios tienen que reunir los atributos de Marta y María. Una disposición a servir y un sincero amor a la verdad. El yo y el egoísmo deben ser eliminados de la vida. Dios pide obreras fervientes que sean prudentes, cordiales, tiernas y fieles a los buenos principios. Llama a mujeres perseverantes que aparten su atención del yo y la conveniencia personal y la concentren en Cristo, hablando palabras de verdad, orando por las personas a las cuales tienen acceso y trabajando por la conversión de las almas. Este párrafo nos llama poderosamente la atención porque nos dice que debemos tener las cualidades de Marta y de María. Pero creo que en, entre las dos nosotros debemos escoger, ¿verdad?, aquella que tomó la buena parte. Nosotros debemos prepararnos cada día, debemos leer, debemos estudiar, mis queridas compañeras, mis queridas hermanas, debemos cada día tomar del conocimiento y dar a conocer a otros lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo, que es nuestro tiempo. Mis queridas, cada una de nosotras hemos realizado innumerables actividades y hemos logrado innumerables conversiones. Hemos tratado con niños con jóvenes, con mujeres, aún con caballeros. Y cada una de ustedes ha dado el mensaje que el Señor ha colocado en cada una de sus mentes para poder llevar la palabra a donde quiera que nosotras vamos. Y debemos prepararnos, debemos capacitarnos. Y el capacitarnos nos lleva a certificarnos, a saber que hemos hecho algo concienzudamente, hemos trabajado y hemos leído concienzudamente todo lo que se nos ha presentado en este programa para poder llevar a otras personas, a otras hermanas, a otras líderes de la iglesia. Siema en discipulado es que cada esposa de pastor pueda tomarse de la mano de Jesús y que pueda también tanto aprender ella como también llevar esa palabra a otras personas, a otras de sus compañeras, a otras hermanas de la iglesia. Siemen discipulado nos muestra que debemos seguir avanzando y debemos seguir estudiando. Y en las certificaciones que nos corresponde para este, para este año 2021, estamos hablando acerca de el liderazgo que transforma. Ese liderazgo que transforma es para las esposas de los ancianos ya a esta fecha, porque las esposas de los pastores ya culminaron esa, ese, esa etapa. Ahora, el 19 de febrero del año 2022, estaremos en la fecha de culminación para las esposas de los ancianos, o sea, SEDA, un liderazgo que transforma. Fue un libro que... Nos llenó a nosotros de valentía, nos llenó de capacidades, nos llenó de muchas lecciones para poder llevar y disipular a otras a los pies de Jesús. Vamos a hacer este año 2022, todas las esposas de los pastores, las declaraciones de la iglesia adventista del séptimo día. Este libro va a ser un desafío para nosotras. ¿Por qué? Porque ahí están las verdades, los temas especiales para cada una, de nuestras esposas de pastores y no solamente lo llevarán las esposas de los pastores, también la harán las esposas de los ancianos, las diaconisas también conocerán estas declaraciones de la iglesia adventista del séptimo día. En cuanto a los temas que muchas veces nos da miedo, no nos gusta muchas veces tocarlos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. En cambio la División Interamericana ha tomado en cuenta que nosotros en este tiempo debemos dejar el miedo atrás y entonces nos está colocando a estudiar un libro que nos dará el conocimiento pleno para poder discutir, para poder ap aprender, para poder enseñar y también para poder dar la palabra certera en el momento preciso. Vamos a iniciar con este libro, la lectura de este libro, el sábado 2 de abril del 2022. Esa será la fecha de inicio y estaremos trabajando durante todo el año acerca de ese libro. ¿Qué tendremos? ¿Quiénes estaremos allí? Las esposas de los pastores esposas de los ancianos, como dije anteriormente, las diaconisas, pero también involucraremos al personal que trabaja con ministerio infantil y del adolescente. Maestras del ministerio infantil van a prepararse también para este, eh, esta enseñanza. Las maestras misioneras, aquellas que se están preparando para llevar la palabra del Señor a cualquier sitio donde se les envíe, también tendrán la oportunidad de aprender y estar haciendo esta certificación de este maravilloso libro. Así que todas las mujeres de todas las congregaciones, es importante que leamos y conozcamos ese libro de las declaraciones de la Iglesia Adventista del séptimo día. También estaremos las esposas de los pastores trabajando en una capacitación en consejería matrimonial. Quiero mencionarles que este programa de capacitación en consejería matrimonial no solo será este, para ayudar a otra esposa de pastor, también será para ayudar en la feligresía, que cada esposa de pastor pueda tener el conocimiento pleno de algunas realidades o verdades que tenemos en nuestro medio y por las cuales nosotros podemos venir y este, ayudar a otras personas. Esta capacitación de consejería matrimonial será de una manera este, eh, permanente, en las cuales vamos a conseguir que primero se nos dé, ¿verdad?, a cada una de las esposas de los pastores, este, las la primeras, las bases la base para poder en, quizás llevar en programas, en llevar este, iniciativas a nuestra iglesia y de allí entonces veremos quiénes están capacitados dentro de la Feligresía para que también nos pueda ayudar a llevar esta capacitación de consejería matrimonial en otras áreas. Realmente nos gustaría saber de eso, nos gustaría prepararnos para eso. Este año va a ser un desafío para ustedes también, mis queridas hermanas, de poder capacitarnos para poder ayudar a nuestros esposos, para poder ayudar a nuestros ancianos, para ayudar a la feligresía, a que ellos puedan saber llevar un matrimonio feliz y lo que nosotros demos, eso será lo que estas que van a recibir esta capacitación puedan también disipular a otros que estén a su alrededor, en grupos pequeños, al vecindario, en sus trabajos, donde quiera que estén podrán venir y dar una palabra de consuelo, de aliento, una palabra de eh, soluciones, muchas veces a los problemas que cualquiera que esté a su alrededor pueda presentar. Mis queridas, y también una de las cosas que nosotros vamos a estar involucradas totalmente eh, sería el servicio comunitario. El servicio comunitario eh, lo estamos colocando dentro de nuestra programación, del de quinquenio. No solamente va a ser para el año 2022, sino que nosotros vamos a trabajar con el servicio comunitario desde ya. Vamos a decirlo así: desde ya. Nosotros este, este fin de año debemos darle el inicio a ese servicio comunitario. ¿Cómo? Buscando a quién ayudar, ya sea mi vecino, ya sea mi comunidad, ya sean las personas de, que, que trabajan en mi entorno. Este, cada una de esas personas pueden tener necesidades a las cuales nosotros podemos llegar y podemos venir y eh, colaborar, eh, contribuir con, aunque sea un grano de arena, pero las personas se van a sentir muy contentas de que usted se sienta conmovida a ayudarle y a estar con ellos en momentos de necesidad. Servicio comunitario, nosotros podemos decirle, como tenemos un programa para este fin de año, una mano amiga en Navidad. Allí puede usted involucrarse como esposo de pastor, como esposa de anciano. ¿Usted puede involucrarse por qué razón? Porque es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, en las cuales se nos llama a intervenir, se, se nos llama a participar, se nos llama a, a involucrarnos de una manera total para que todo aquel que esté a nuestro alrededor pueda conocer a Jesús a través de una mano amiga. Servicio comunitario no solamente es llevar este, alimento, es, podemos unir este servicio comunitario a Ministerio Ágape. Ministerio Ágape, ustedes saben qué es lo que hace Ministerio Ágape, pero vamos a ir un poco más allá, a buscar dentro, de todas esas personas que reciben de nosotros ese servicio comunitario de ese ministerio ágape, vamos a buscar a aquel que necesita que se le hable acerca de Jesús. Aquellas personas que pueden acercarse por medio de nosotras, eh, llevando esa mano amiga. Y vamos entonces a buscar este, mm, trabajar también con nuestro programa anual del 2022. ¿Cuál es ese programa anual? Dice, salvando vida, mujeres haciendo, perdón, rescatando almas, mujeres haciendo la diferencia. Ese es el programa del Ministerio de la Mujer, pero nosotras estamos involucradas en ese programa y vamos a llevarlo adelante. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con este servicio comunitario y este Ministerio Ágape? Buscar a aquellas personas que por alguna razón se han alejado de la iglesia, que están en sus casas, que no vienen a la iglesia porque no tienen zapatos, porque no tienen un vestido, porque no tienen este, alimento, porque no se sienten bien, porque están enfermos. A esas personas vamos a buscar para rescatar. Y nosotras somos llamadas primeramente a poder realizar el servicio comunitario y el ministerio ágape dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros grupos pequeños y dentro de nuestro entorno. En nuestro entorno debemos buscar a esa persona que seguramente están esperando que nosotros le hablemos, que nosotros les llamemos, que nosotros le digamos que Cristo viene pronto. Algunas de nosotras quizás pensarán que este trabajo es lo que comúnmente estamos haciendo, pero que quiero mencionarles a ustedes ahora, lo que leímos al principio, lo que nosotros vinimos y buscamos en la, en la palabra inspirada, cuando leemos que lo que necesitan el mundo, nuestros vecinos necesitan de nosotras, es una disposición a servir. Y un sincero amor a la verdad. Cuando eso se manifieste, entonces nosotros vamos a eliminar de nosotras el yo, el egoísmo y vamos a ser obreras más fervientes. Esto nos llevará a nosotros a poder hablar a otras acerca del amor de Dios. Vamos a trabajar también, queridas esposas de pastores, compañeras, este, acerca de la certificación. Para hijos de pastores. Esta certificación para hijos de pastores este, la hemos estado haciendo como muy, muy pausadamente en años anteriores, pero esta vez la división, por motivación de la División Interamericana nosotros estamos... Eh, mmm, Manejando dos libros importantes que los chicos deben saber, que deben conocer. El primero de ellos es Esperanza para las familias de hoy. Y ese va a ser para los adolescentes y para los jóvenes. Esperanza para las familias de hoy. Ya tenemos en nuestras manos los cuestionarios, tenemos en nuestras manos los videos que los vamos a hacer llegar a ustedes. Y estamos trabajando acerca de, este, también con los menores, con el libro El Cambio que Quieres Ver. Todo este material ya nos llegó de la División Interamericana. Así como nos ha llegado las certificaciones para esposas de pastores entonces y para esposas de ancianos, también nos llegó la certificación para los hijos de pastores. Vamos a involucrarnos y vamos a hacer que nuestros chicos puedan poco a poco ir aprendiendo y vayan involucrándose este, completamente en el trabajo que se está haciendo para ellos, para que ellos puedan conocer más de la palabra del Señor y ellos puedan disipular también a otros chicos de su misma edad. A veces algunos compañeros necesitan de jovencitos de su misma edad para que vayan donde están sus hijos, los animen, les den una palmada en el hombro. Y esas cosas son importantes cuando nuestros chicos están preparados para hacer eso. Es, es necesario que nosotros como padres, Motivemos. Le coloquemos el material a los chicos en nuestras computadoras o en sus computadoras si ellos tienen o en sus móviles. Pero nosotros debemos transmitir este esto este material para que ellos puedan venir y estudiar. Vamos a hacerlo estratégicamente. Vamos a hacerlo planificadamente para no decirle que todos los, los, los sábados o todos los domingos ellos tienen una certificación. No, vamos a llevarlo paulatinamente de tal manera que los chicos vayan tomando ese sabor de hacer una certificación y luego entonces estaremos trabajando más seguido con ellos. Nuestros chicos les hace falta, les hace falta porque algunos de ellos se esconden de sus compañeros cuando les preguntan acerca de eh, un tema de la iglesia. Cuando le preguntan acerca de una doctrina, cuando les preguntan acerca de qué esperamos nosotros como adventistas del séptimo día, se esconden porque no tienen la respuesta, no han aprendido a responder. Mis queridos, es el momento cuando el Señor nos está llamando para que nuestros hijos también tomen la bandera y puedan hacer el trabajo que a ellos les corresponde como hijos de pastores. Es hermoso saber que que toda nuestra feligresía está involucrada, y no solamente la feligresía, sino también sus líderes están involucrados en cada certificación. Las esposas de los ancianos, también queremos que compartan todo esto que han estado escuchando desde este momento. Las involucré con SIEMA porque es que somos una. La esposa del pastor, es, este, en, por decir, tiene un nombre y apellido, pero cuando vamos a la iglesia es quizás una vez a la semana, eh, una vez al mes, dependiendo de la cantidad de feligresía que tengamos. Nosotros nos toca ir muy esporádicamente a ciertos lugares. Pero si no está la esposa del pastor, ¿quién la reemplaza? La esposa del anciano. Es el trabajo que cada una de ustedes realiza para mm, mantener la Grey, para compartir con la Grey para tener esa Grey pendiente de todos los programas, de todo lo que se está realizando. Ustedes son llamadas a hacer ese trabajo. Y qué bonito cuando ustedes tienen ese compromiso, no con la iglesia, tienen ese compromiso con Dios de llevar el evangelio, y no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Querida hermana, esposa de anciano, te invito en esta hora a involucrarte junto con tu esposo al trabajo de disipular a otros, porque también tienes material, porque también tienes cómo hacerlo, porque cada una de ustedes tiene algo que realizar. Y en este, en este año, como les mencionaba anteriormente, nos van a estar acompañando con las declaraciones de la Iglesia Adventista. Su inicio, el inicio para ustedes será el 2 de abril. Y le estamos... Mmm, colocando otro desafío para este año 2022, y es el estudio sistemático del libro Hijas de Dios. Este libro lo comenzaremos a estudiar el 5 de marzo primero, que el de declaraciones de la Iglesia Dentista. Van a recibir ya este, la información, lo vamos a presentar, serán programas que se harán ¿Verdad? este En videos para que ustedes los puedan recibir y no solamente el día en que será el estreno, sino que ustedes lo puedan ver luego si en ese día están ocupadas o haciendo cualquier otro, otra otra actividad, ustedes puedan verlo de nuevo. Así que este, vamos a hacer ese estudio sistemático de hijas de Dios. No solamente lo van a hacer las esposas de los ancianos, lo van a hacer las esposas de los pastores también. Lo van a hacer las hermanas diaconisas, lo van a hacer las hermanas Dorcas. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cuánto, cuánto material vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio metódico y vamos a hacer un estudio sistemático de cada uno de los libros que tenemos para este año. Hasta el momento les he mencionado dos He mencionado hijas de Dios para las esposas de los ancianos y les he mencionado las declaraciones de la iglesia adventista. El, el, declaraciones de la iglesia adventista es el, el, el empuje que está dando nuestra división interamericana. Y la Unión Venezolana Occidental en su junta de fin de año aprobó el estudio sistemático de hijas de Dios para cada una de nuestras esposas de ancianos. Y ustedes también, mi querida, están invitadas a este servicio comunitario, a hacer un servicio comunitario a su alrededor, en el grupo donde ustedes están eh, eh, reuniéndose, donde viven, donde están asistiendo. Y ustedes pueden estar cerca de la comunidad y le estén enseñando. Estén con ellos, eh, cada día dándoles palabras, eh, cada semana pudiendo llevar una literatura. Cada dos semanas viniendo y llevándole un libro que ustedes consigan para esa persona. Y eso nos hará, nos hará realmente eh, las personas, eh, digamos, evangelizadoras. Nos, van a ser, nos, van a, nos va a hacer la motivación. No solamente para hacer esto de casa en casa o con nuestros vecinos alrededor, sino que nos lanzaremos luego a hacer campañas evangelísticas. Ustedes han visto esposas de pastores que muchas veces no han tenido este, mucho bagaje dentro de la iglesia y se lanzan tremendas campañas evangelíticas, pero también hemos visto esposas de ancianos que han hecho lo mismo, que cada una de ellas ha tomado esta batuta y ha dicho yo también puedo hacerlo y lo hacen, así que vamos a, a, a trabajar y vamos a hacer nuestras, nuestra, cumplir con nuestras responsabilidades para tener entonces toda la capacidad para discipular. A otras que están alrededor nuestro. Mi querida esposa de pastor, mi querida esposa de anciano, mi hermana Diaconisa, la labor está en nuestra mano para hacerla. ¿Cuánto de lo que hemos dicho les ha venido a ustedes la luz de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? ¿Cuánta de ustedes ha dicho este libro? lo voy a estudiar porque quiero aprender, porque se los voy a, a transmitir a otras personas. Pues llegó el momento en que nosotros estudiemos primero estos libros y luego entonces podamos venir y llevarlo a la iglesia en pleno. Realmente el Señor nos llama, nos llama a discipular, nos llama a buscar a otros y ese es nuestro lema. Yo iré, yo iré a buscar a otro. Esposa de pastor, tú irás yo iré. Esposa de anciano, tú irás, yo iré. Y juntas vamos a discipular para que el Señor venga pronto. Que el Señor le bendiga. En este momento, vamos a continuar y vamos a avanzar hacia esta ponencia Importante para todos nosotros. A ver si puedo por acá compartir. Ok. Eh, indíquenme si se ve y me oyen correctamente, por favor. Ok. Muy bien. Los discípulos en el discipulado. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo acá. Eh, tenemos, somos un pueblo peculiar traídos a la existencia en un tiempo exacto por voluntad divina, con un mensaje único para el tiempo del fin. Es Dios con su dedo profético quien señala a esta iglesia como su pueblo, aquella sobre la cual pondrá su espíritu en la lluvia tardía para cumplir, para cumplir, perdón, el sagrado cometido final. Creo que no tenemos dudas de estas declaraciones. Eh, fue un pensamiento en mi meditación y lo he plasmado allí. Es sentido de identidad, necesitamos todos tener, por supuesto, y no tenemos duda de ello, es la Biblia la que dice todo esto de nuestra iglesia. Entonces, por cuanto somos lo que somos, estamos, entre comillas, obligados a, aline, a, aline, a, a alinearnos con el pensamiento estratégico de Dios para cumplir la tarea. Debemos renunciar a nuestras propias formas de hacer y adoptarlas de Dios. Es él quien debe decir el qué y el cómo al que al momento de cumplir la misión, ya lo decíamos en la ponencia anterior. Muy bien, aquí vamos a tener eh, unos ejemplos, modelo bíblico de organización de la iglesia para el discipulado. Eh, a ver, un poquito de problema acá. Ok, vamos a colocar aquí un ejemplo de un distrito de cinco iglesias rápidamente eh, lo primero que debemos hacer para establecer el modelo bíblico de organización de la iglesia para el discipulado es que cada miembro de iglesia debe estar eh, identificado con sus dones espirituales es una tarea que debemos hacer y ya hemos determinado en el marco de la junta de fin de año de nuestra unión que nuestros hermanos deben ser, en, en nuestros hermanos deben ser identificados sus dones espirituales. Posteriormente estaremos dando algunos test, algunas instrucciones de cómo hacerlo para lograrlo. Ok, tenemos este ejemplo acá de un distrito de cinco congregaciones. Vamos a tomar este ejemplo central la iglesia número 3, 39 miembros con un total de tres ancianos. Digamos que aquí tenemos el anciano 1, no estamos hablando del 1A, no, no nos referimos al primer anciano. Anciano número uno, anciano número dos, anciano número tres. Si nosotros tomamos el modelo bíblico, que ya lo vimos en eh, Éxodo 18, lo vimos también en números dos, lo vimos también en Éxodo 25. Si tomamos el modelo bíblico de eh, estructurar el total del pueblo en grupos pequeños y asignar a un responsable cabecilla al frente de una porción del pueblo... Tendríamos nosotros entonces que en este caso, esta iglesia de 39 miembros con tres ancianos, diríamos entonces que tenemos un total restante de 36 miembros. Ese número total lo vamos a eh, repartir, por así decirlo, en partes iguales o en porciones iguales sobre el número de ancianos. En este caso tenemos tres ancianos. Eh, repito, no estoy diciendo con el uno a anciano, primer anciano, segundo anciano y tercer anciano. Y eh, al repartir de 12 en 12, simplemente es por el ejemplo. No hay nada místico en el número 12, porque son los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Allí pudiesen ser 8, allí pudiesen ser 14, 15, etcétera, Simplemente el ejemplo. Un total de 36 hermanos, tres ancianos para un total de 39, y vamos a dividir el restante de la congregación, que son 36 en este ejemplo, entre el número de ancianos, que en este caso son 3. Así que sería una porción de 12 cada uno. ¿Qué más vamos a hacer? Ese total de 12 lo vamos a organizar en grupos pequeños, siguiendo el consejo bíblico, porque es el pensamiento de Dios el que debe prevalecer y no el nuestro. Entonces, cada anciano agarra su porción que le ha sido asignada, que le ha correspondido, y la establece en grupos pequeños. Noten ustedes acá que en el anciano 3A, con sus 12, dos grupos pequeños los ha dividido en 6-6, el, el grupo pequeño al extremo derecho de la pantalla está en rosado. Eso significa entonces que tenemos un grupo pequeño de, con una modalidad especial que es mujeres, es decir, el club de mujeres, porque el Ministerio de la Mujer también está de punta con el evangelismo y el club de mujeres a través del Ministerio de la Mujer es un grupo pequeño que se suma en este caso y que estará también dentro de la estructura organizacional de los grupos pequeños para el discipulado dentro de nuestras congregaciones como las vamos a estructurar. Así que teniendo esto explicado, imagínense ustedes, imagínense, no, esto lo vamos a hacer así, ya es una decisión que ha sido tomada en la junta de fin de año. El anciano con esta porción que le ha correspondido en este caso, el 1A con sus 12, dividido en dos grupos pequeños, él va a enfocarse a trabajar con niños el anciano 2A, en este caso, no es que se va a llamar 2A o 1A, es simplemente el ejemplo, no es que usted le va a llamar en la iglesia a sus ancianos de esa manera. ok Esta estructura dos, del, del anciano 2A, en este caso, con sus 12, sus dos grupos pequeños, se va a enfocar a trabajar con jóvenes. Este otro anciano se va a enfocar con sus 12, donde tiene una vertiente de un grupo pequeño o los grupos pequeños de, de adultos mixtos, pero también tiene una vertiente de eh, adultos femeninos, es decir, mujeres el club de mujeres este va a trabajar con adultos, así que además de ello cada grupo pequeño debe estar estructurado en parejas misioneras. Cada grupo pequeño debe estar estructurado en parejas misioneras. Que sepa un poco, en parejas misioneras en este caso. Pero además de eso cada anciano con su porción que le ha correspondido como sucedió en el ejemplo del Antiguo Testamento, en, en el tabernáculo de Israel, agarra su grupo asignado, estructurado en grupos pequeños, organizado cada grupo pequeño en parejas misioneras, enfocado a trabajar con los adultos en este caso, y se va con toda esa estructura, con toda esa armazón así estructurada, así organizada, y se va a un nuevo territorio en una comunidad aledaña a su iglesia. De la misma manera, el anciano, que está trabajando, va a trabajar con jóvenes en el discipulado, se va con esa estructura, así aquí plasmada, de esta manera, sus 12, 15, 18, como sea, en el número de grupos pequeños estructurados en parejas misioneras, y se van a un nuevo territorio. De la misma manera, el otro anciano se va a un nuevo territorio enfocado a trabajar con niños, con el grupo de hermanos que le corresponde, organizados de esa manera, en grupos pequeños y en parejas misioneras. Y qué tal si nosotros acá le añadimos, lo que ya vimos en la ponencia anterior, un anciano se va hacia el norte, es decir, ubicado en su iglesia, se va hacia la comunidad en, en el punto cardinal en el norte, el otro se va hacia el sur, el otro al este, al otro al oeste, en caso tal, en caso tal que hayan cuatro o hasta donde se pueda abarcar, pero nos vamos en esas direcciones con la porción de hermanos que nos corresponde, estructurados en grupos pequeños, con parejas misioneras y con un enfoque definido. Unos van a trabajar con niños, otro va a trabajar con jóvenes, otro va a trabajar con adultos en las comunidades, con los hermanos que les corresponde, organizados en grupos pequeños, organizados en parejas misioneras. ¿Y qué tal, apreciados pastores? Que esta estructura va a ser la misma estructura que se va a plantar dentro de la escuela sabática, las llamadas clases de escuela sabática serán exactamente la misma, el, el, la misma plantilla a, util, a utilizar en el momento de estructurar la iglesia en grupos pequeños para la acción misionera, entonces las clases de escuela sabática serán exactamente las, los mismos grupos pequeños. Esto significa entonces que tenemos que comenzar a trabajar no tanto por afinidad, porque es mi amigo, porque me gusta, por eso yo estoy en esta clase con él. No, vamos a trabajar por eh, zona geográfica y vaya que el tiempo demanda que sea así. No tenemos, tenemos poco transporte, a veces no hay gasolina, a veces puede ser que no haya eh, dinero para el pasaje, la inseguridad, así que necesitamos agruparnos por zonas geográficas para trabajar en los grupos pequeños y también trabajar en la escuela sabática, que sea el, eh, la misma plantilla en ambos escenarios. Esto va a beneficiar de tal manera que tengamos un sistema de comunicación para transmitir eh, comunicación y planes de una manera muy eficaz y muy efectiva. Los mismos grupos pequeños, tal cual han sido organizados, tal cual estructurados, de esta manera, así mismo serán las escuelas sabáticas un trabajo que usted, director de Escuela Sabática que me escucha, que usted anciano y pastor y mmm, líderes todos de las juntas de iglesia, necesitamos hacer. En este caso, miren ustedes en este esquema, todo miembro está involucrado porque el pastor con su junta debe tomar en el libro, la totalidad de los miembros activos, mirar el número de ancianos y distribuir en porciones iguales entre los ancianos la totalidad de los miembros, organizarlos en grupos pequeños y cada anciano responsable delante de su porción. Así que aquí tenemos todo miembro involucrado. Esto está basado en principios absolutamente bíblicos. Miren ustedes rápidamente. La multitud, entonces, eh, organizada en grupos. Éxodo 18. Eh, los grupos eh, estructurados en grupos pequeños, la iglesia en el Nuevo Testamento, las parejas misioneras, el envío de los 70, el enfoque hacia nuevos territorios. Jesús visitaba las diferentes aldeas, visitaba las diferentes comunidades. Es un esquema totalmente eh, basado en la Biblia. Todos los miembros con responsabilidades, bueno, el sacerdocio de todos los creyentes, hemos dicho, que son los planes de Dios, que son las estrategias de Dios, y aquí está un esquema basado, no en nuestros criterios, sino en el pensamiento de Dios, y otra cosa importante, cada miembro identificado con sus dones espirituales, y ubicados en donde los pueda utilizar, conforme Dios se lo ha dado, así que tenemos un esquema totalmente bíblico, tengo esta cita acá para ustedes, si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían al mundo. Yo creo que si plantamos la iglesia de esta manera, como ya ha sido aprobado en la junta, de unión y en la Junta de los Campos Locales, si lo llevamos a la expresión con el celo, con el entusiasmo, con la motivación, con el compromiso, estaremos avanzando como un solo hombre y esta cita que está aquí de Elena Juay, eh, de Servicio Cristiano, página 96, será una realidad para la gloria de Dios en la Iglesia del Señor en Venezuela Occidental. Eh, rápidamente aquí avanzamos a este punto. Modelo bíblico de organización de la iglesia para el discipulado. Ya vimos el ejemplo de la iglesia número 3, aquí lo tenemos nuevamente, 39 miembros, sus tres ancianos, eh, cada uno se reparte eh, o se le asigna en porciones iguales la totalidad de la iglesia, van a nuevos territorios enfocados a trabajar con jóvenes, adultos y niños, los grupos pequeños a su, a su vez en parejas misioneras. Luego de esto, luego de esto el paso siguiente importante es... Okay, en esta estructura, tal cual la tenemos allí, tal cual la tenemos allí, entonces debemos colocar las metas correspondientes. Eh, todos tenemos metas. En la hora del Señor seguimos teniendo metas, estudios bíblicos, parejas misioneras, nuevos territorios a penetrar, etcétera, etcétera. Todas esas metas que se tengan para cada congregación, no la vamos a colocar sobre la congregación. Eh, cada anciano en partes iguales va a recibir todas las metas que se tengan para esa congregación y ellos a su vez la van a colocar sobre los grupos pequeños. Los líderes de grupos pequeños colocarán esas metas sobre las parejas misioneras. De esa manera entonces todos estaremos participando, todos estaremos involucrados, de, de todo será la responsabilidad conforme le dijo Jetro a Moisés. Esto tú no lo puedes hacer solo vas a termi terminar agotándote, tienes que involucrarlos a todos. Así que las metas deben ser baseadas en este circuito, en este sistema, eh, de tal manera que a todos nos afecte por igual y a todos nos comprometa. Así que cuando usted tenga esta estructura así armada dentro de la congregación, entonces las metas van a ser baseadas sobre esa estructura, afectándonos a todos por igual en el compromiso con, la, con los negocios del Señor. Otra de las cosas que debemos hacer una vez que tengamos la iglesia así estructurada es eh, colocar en la mano de los líderes de grupos pequeños. Escúcheme bien usted, querido anciano, apreciado pastor, líder de grupo pequeño. Debemos colocar en la mano de los líderes de grupos pequeños el plan I will go para cada grupo pequeño según su distinción. Así que eh, el, el, el que no sabe hacia dónde va, ya llegó necesitamos tener un plan en la mano y ya el plan existe el plan se llama I will go y cada una cada uno de nuestros grupos pequeños comisionados direccionados supervisados motivados eh, por los ancianos como garantes de que el trabajo se haga ya tiene la dirección ya tiene el rumbo a seguir ya tiene la ruta por la cual andar y la ruta por la cual andar se llama plan I will go I will go y las metas establecidas el punto de llegada ¿Y por dónde vamos a ir para alcanzar ese punto de llegada? Se llama el plan I will go. Muy bien. Miremos acá en esta, en esta estructura. Integración de todos los departamentos y ministerios en el discipulado dentro de los grupos pequeños. Eh, aquí tenemos el mismo ejemplo visto desde otra perspectiva. Tenemos acá, como ustedes ven, el anciano, un anciano, dos ancianos, el, el, el tercer anciano, cada uno con dos hermanos a su cargo, el pastor eh, eh, detrás de ellos, ya ustedes van a ver qué función cumple, cada uno tiene dos hermanos, como ustedes lo observan, dos hermanos a su cargo, ¿ok? Eh, ¿Ok? Vamos por acá. Muy bien. Al frente de los grupos pequeños, como ya lo hemos dicho, debe estar un líder, ahí está el líder, está el anciano con sus doce, su, o el número de personas que le haya correspondido lo divide en grupos pequeños, coloca un líder al frente de grupo pequeño, allí lo tiene, allí tiene el otro anciano con su, su grupo que se le asignó, tiene su líder al frente, etcétera, ¿verdad? Luego de eso, ya lo dijimos, debe tener, deben tener metas establecidas, cada grupo pequeño debe tener metas establecidas, ¿quién es el encargado de que esto suceda? El pastor en consonancia con el anciano, el anciano es el garante, el supervisor, el motivador, el vigilante para que todos los discípulos, miembros del grupo pequeño, sepan hacia dónde van. ¿Qué se espera de ello? Las metas establecidas en todos los casos, luego de ello, lo que ya hemos mencionado, cada anciano con sus grupos pequeños, estructurados de esa manera en pareja misionera, unos van a trabajar con niños en un nuevo territorio, otros van a estar enfocados en trabajar con jóvenes en un nuevo territorio, otros van a estar enfocados en trabajar en adultos, adultos mixtos y damas, en este caso el club de damas, Ministerio de la Mujer, bajo la dirección también eh, o en la línea de los adultos. Muy bien, luego de esto entonces tenemos por acá eh, y ya lo habíamos mencionado, el plan trimestral para cada eh, estructura a cargo de un anciano organizada en grupos pequeños y en parejas misioneras. Para la estructura número uno en este caso debe haber un plan trimestral del grupo pequeño Enfocado para niños, el plan trimestral del grupo pequeño enfocado para jóvenes, el plan trimestral del grupo pequeño enfocado para adultos y en cada uno de estos enfoques en los cuales los grupos pequeños van a trabajar así estructurado y bajo la supervisión del anciano, debe existir la combinación, la convergencia, el encuentro de diferentes departamentos, porque recuerden, estamos trabajando unidos, no es una competencia, es una carrera de relevos donde yo le tomo el testigo al otro y... y, y Ando con ese testigo y se lo entrego a mi otro compañero y todos vamos juntos en este trabajo. Así que en esta estructura enfocada al trabajo con niños en un nuevo territorio, los departamentos involucrados, Ministerio Infantil, Educación, Salud, Evangelismo y Ministerios Personales, eh, Mayordomía, en el, en el enfoque 2, eh, a trabajar con jóvenes en un nuevo territorio, Ministerio Juvenil a la Cabeza mayordomía, educación, evangelismo y ministerios personales, en el plan trimestral de grupos pequeños para adultos, ministerio de la mujer, ya ustedes saben por qué, evangelismo y ministerios personales, mayordomía, familia y salud, todos estos departamentos deben enfocarse en sus iniciativas, en sus estrategias y converger para unificar fuerzas de tal manera que en los grupos pequeños, según el enfoque que se tenga, se impacte y se pueda eh, cumplir la tarea y cumplir la misión todos bajo la dirección el auspicio la vigilancia la capacitación eh, el, el, de cada uno de los ancianos según le haya correspondido en la distribución de los miembros cuál es el plan trimestral cómo se llama la combinación de todos esos de todas esas estrategias de los departamentos cómo se llama se llama Yo iré, I will go para en cada uno de los casos con enfoques según las edades que pretendamos alcanzar en las diferentes eh, en los diferentes territorios. Eh, aquí entonces Secretaría Ministerial, como ustedes lo observan, en la parte superior eh, izquierda de la pantalla aparece Secretaría Ministerial. ¿Qué va a pasar? Secretaría Ministerial en la persona del Pastor William Jiménez. Eh, será estará trabajando por supuesto con los ancianos, con los pastores dando la capacitación, dando la instrucción, dando la inspiración, la motivación para que eh, tengan todas las herramientas necesarias de forma tal que el pastor y los ancianos al frente de la iglesia así estructurada, así organizada así enfocada, así con las metas ya conocidas y con la ruta a seguir llamada yo iré en la convergencia de todos los departamentos, entonces podamos echar adelante en el nombre del Señor esta armazón que se llama el Pueblo de Dios, que se llama el Escuadrón de Dios para cumplir la tarea. Ahora miren ustedes acá. Eh, permítanme. ok. Cada uno de estos, no podemos olvidar el Ministerio de Posibilidades. Hay eh, eh, niños que necesitan ser atendidos con el Ministerio de Posibilidades Jóvenes y también los adultos, por supuesto. Además de esto, eh, OK, hot Media Venezuela, en la persona del director, nuestro hermano Moisés Aponte, como siempre lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Él estará haciendo llegar la publicidad, bien sea en flyer, bien sea en videos, bien sea en carrusel, de las actividades en el marco del plan I Will Go para el discipulado en la integración de todos los departamentos y ministerios eh, aquí plasmados y presentados en esta filmina. Así que Hoc Media Venezuela estará haciendo ese trabajo tan importante, tan vital de publicitar, de dar a conocer lo que se está por hacer, de tal manera que todos eh, traigamos al recuerdo y al conocimiento el compromiso que tenemos en el, en el inmediato porvenir en el cumplimiento de esta tarea. Así que tenemos allí la publicidad y por supuesto tendremos un eje central, un eje central para la integración de los departamentos en el discipulado y en el cumplimiento de la misión y ese eje central está aquí en esta escritura de forma vertical que parte en dos en dos la filmina que ustedes tienen en, en pantalla, dice escuela de discipulado según sus dones espirituales. Tendremos una escuela de discipulado, cada hermano debe asistir a esa escuela de discipulado, cada pastor va a ser un maestro, cada pastor va a ser un instructor, cada pastor va a ser un capacitador, cada anciano va a ser un capacitador, va a ser un instructor y muchos hermanos tienen que ser reclutados para que esta escuela de, de, de, de discipulados, según los dones espirituales, eh, cumpla la tarea y pueda brindarle las herramientas y pueda brindarle el conocimiento a cada discípulo para que pueda discipular a todos aquellos nuevos amigos que vamos a salir más allá de nuestras de nuestros perímetros de la iglesia a buscarlo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el este, organizados, estructurados como el escuadrón de Israel, con propósitos defin definidos, con una ruta conocida para conquistar, así que ellos van a ser capacitados en esa escuela, ellos van a ser instruidos en esa escuela, ellos van a recibir las herramientas, ellos van a recibir el conocimiento, esta escuela de discipulado debe estar plantada en cada distrito, y estamos apuntando que en algún momento llegue a estar plantada en cada iglesia, ese es el, el ideal, donde se pueda hacer, estará en cada iglesia, pero por lo menos eh, estará plantada en cada distrito, pero repito, estaremos apuntando, estaremos haciendo todo lo posible desde la Unión Venezolana Occidental, en conjunto con todos los pastores, porque todos los pastores van a ser involucrados, y en conjunto con todos ustedes los ancianos, y en conjunto con todos aquellos hermanos que tienen capacidades y que tienen habilidades, vamos a, a, a, a, a colocar las escuelas de discipulados en todo el territorio de nuestra Unión Venezolana occidental. Muy bien. Eh, entendido esto por acá. Avanzamos. Y tenemos acá rápidamente que eh, la, los grupos pequeños deben ser estructurados, debe tener su reunión de líderes. La reunión de líderes debe ser una vez cada 15 días eh, frecuencia mínima. Y ya la reunión de líderes eh, es un punto focal de nuestra evaluación, de nuestra evaluación en el desarrollo del trabajo. Queridos pastores, la reunión de líderes es un punto focal de nuestra evaluación en el desarrollo del trabajo. Querido anciano, querido director de ministerios personales, querido director de grupos pequeños, la reunión de líderes con una frecuencia de una vez por mes. Allí debemos motivar, debemos evaluar, debemos inspirar y nunca olvide que la misma estructura así armada es la que se debe plantar en la, en la clase de escuela sabática cada sábado. Ok, aquí rápidamente tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla el resumen de lo que ya vimos en la filmina anterior. Este es el riel, todo lo que les presenté anteriormente es el riel, es la plantilla. Es la base, es la estructura, es el sistema, es el circuito sobre el cual fluirán nuestras estrategias, definitivamente. ¿Cuál es la estrategia que fluirá sobre este sistema aquí presentado? Esa estrategia no es otra que el método de Cristo, porque recuerden que solo los planes de Dios son los que dan éxito. Nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es poner en práctica lo que la Biblia dice que Dios dijo. Así que, ¿cuál es la estrategia que va a fluir sobre todo ese sistema, sobre toda esa plantilla, sobre toda esta base, sobre toda esta estructura, sobre todo este sistema, sobre todo este circuito? Esa estrategia se llama el método de Cristo. ¿Y cuál es el método de Cristo? No hay otro que el discipulado. Lo que va a fluir, lo que va a correr, lo que va a girar en torno a todo esto, la esencia misma se llama discipulado. Así que... Eh, ese es el plan de la Unión Venezolana Occidental. ¿Cómo se llama el plan de la Unión Venezolana Occidental? Yo iré. Si ustedes le preguntan a evangelismo, ministerios personales, ¿cuál es el plan de evangelismo y ministerios personales? Evangelismo y ministerios personales le dice, el plan de evangelismo y ministerios personales es el plan I will go, yo iré. ¿Y cuál es el plan I will go, yo iré? Es la combinación, es el conjunto, es la convergencia, es la suma de todos los departamentos, es lo que tiene planificado eh, comunicaciones, es lo que tiene planificado jóvenes, es lo que tiene planificado el Ministerio de la Mujer, es lo que tiene planificado Mayordomía, es lo que tiene planificado el Ministerio de la Salud, es lo que tiene planificado educación, es lo que tiene planificado las torcas, y así sucesivamente, la suma de todos las, de todas las estrategias de todos los departamentos en el marco de los cuatro pilares de ahí will go es el plan de la unión venezolana occidental es el plan de ministerios personales y evangelismo todos trabajando unidos todos trabajando juntos bajo un mismo eh, propósito bajo un mismo poder y bajo una misma dirección muy bien esto significa entonces Que el discipulado será lo que va a fluir como ya se lo dije por todo este circuito. El discipulado fluirá sobre este sistema como las vitaminas por las venas. Son las estrategias de Dios, son las estrategias de Dios y no las nuestras. El discipulado fluirá sobre este sistema como la energía que fluye sobre un circuito eléctrico. Es simplemente una forma de ilustrar lo que lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer. Eh, el caballo se alista para el día de la batalla pero Jehová es el que da la victoria bendito sea el nombre del señor Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos ustedes recuerdan el escuadrón de Israel en el tabernáculo bueno Dios los estructuró Dios los organizó de esa manera Dios los hacía marchar y eh, era lo único que ellos hacían Dios peleaba sus batallas Dios ganaba su victoria, pero para que Dios peleara su batalla y ganara su victoria, ellos tenían que seguir sus directrices, sus indicaciones, tenían que estructurarse, tenían que organizarse, tenían que seguir sus métodos, tenían que seguir sus planes. Así que nosotros aquí estamos apegándonos a lo que Dios ha dicho y la victoria es de Dios. El caballo se alista para la batalla. Nosotros nos estamos alistando para el día de la batalla, pero Jehová es el que dará la victoria. Él va a pelear por nosotros definitivamente. Así que. Rápidamente, por último, acá tenemos cómo ministrar un distrito organizado en una estructura de discipulado. Ok, compañeros pastores, queridos ancianos, que ustedes son copastores. Allí tenemos entonces el ejemplo de un distrito de cinco congregaciones, todas estructuradas en dones espirituales, los ancianos, todos los miembros entre los ancianos, los ancianos organizan los miembros asignados a grupos pequeños, los grupos pequeños en parejas misioneras, todos con el plan I will go, todos hacia un nuevo territorio, con los énfasis respectivos, jóvenes, niños, adultos, con sus metas conocidas. Toda esa estructura así sincronizada tiene un eje central llamado la escuela del discipulado según los dones espirituales no será una escuela exclusivista solo para predicadores, solo para instructores bíblicos, no, será una escuela que va a atender todas las habilidades que el cielo le ha dado a cada miembro que han sido identificadas esa escuela entonces debe estar plantada, preparada para capacitar a cada miembro según lo que el cielo haya determinado al otorgarle sus dones. Eh, querido pastor, querido anciano esa iglesia así plantada debe tener su lista de predicación distrital. Una vez que esto suceda, nosotros debemos ministrar, debemos gerenciar nuestra iglesia, debemos gerenciar nuestro distrito en el marco del discipulado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera, la junta distrital de junta trimestral es un escenario que nosotros tenemos que, que, que tomar cada trimestre con todas las juntas de iglesia del distrito en algún lugar reunirnos para nosotros entonces hacer análisis y lanzamiento, el análisis de lo que pasó en el trimestre anterior con el plan I will go en los cuatro pilares, en la convergencia de todos los departamentos, qué pasó, dónde estábamos, a dónde llegamos al presente y luego entonces hacia dónde vamos hacia adelante. Ese, en ese escenario nosotros necesitamos entonces lanzar todo de tal manera que tomemos al frente el control en el nombre del señor como él lo ha designado como él nos ha hecho responsables para cumplir la tarea la junta distrital de junta es fundamental en una en un distrito que está basado en el discipulado necesitamos quincenalmente hacer la reunión de los líderes ya lo dijimos en el marco de administrar y gerenciar para evaluar para inspirar necesitamos mensualmente hacer la junta de iglesia para qué? para atender los asuntos internos querido pastor estas son reuniones, ejes centrales para administrar, para gerenciar. No podemos ir miembro por miembro para poner en marcha todo. Necesitamos escenarios donde podamos nosotros presentar nuestros planes y afectar a toda la estructura de una manera rápida, pero con efectividad. Y estos son los escenarios para poder lograrlo, para poder hacerlo. Necesitamos publicitar las actividades y proyectos que hemos lanzado. ¿Cómo lo vamos a hacer? No solamente es responsabilidad. De, de comunicaciones. Es responsabilidad de todos. Así que los anuncio por los mensajes de texto, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter y por todas las redes sociales. Necesitamos publicitar. El diablo está explotando todas esas medios de comunicación para dañar a la gente para hacerlo perder y nosotros nos estamos quedando a un lado necesitamos explotar esos medios para publicitar las actividades para decirle a la gente lo que la iglesia está haciendo en el discipulado cómo ellos pueden conocer a Jesucristo y qué estamos haciendo nosotros para alcanzarlo eso hay que hacerlo necesitamos compañeros que toda esta estructura recuerden allí está otra vez nuevamente el logo de escuela sabática toda esta estructura sea la misma de la escuela sabática, pastor y ancianos en visitación, si a esa estructura, así plantada, en, en el modelo de discipulado, así ministrada, así gerenciada, así planificada, así estructurada, con un sistema de capacitación basado en dones espirituales, con todos esos escenarios para ministrar y gerenciar, con toda la información fluyendo para que la gente sepa lo que la iglesia está haciendo para alcanzarlos, a eso le agregamos que el pastor y nosotros, ustedes los ancianos, Visitamos a los hogares, visitamos a la familia, visitamos a los discípulos, visitamos a los líderes de grupos pequeños, visitamos a las parejas, atendemos a las familias. Y además de eso, en la escuela sabática, la iglesia estudia la Biblia y tenemos una vida de oración. Este es el esquema del discipulado. Así debe fluir el discipulado en un distrito. Yo estoy seguro que si hacemos todo esto, que está basado totalmente en principios bíblicos. Podemos nosotros creer profundamente en nuestro corazón lo que dice aquí la palabra de Dios, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Así que qué quiero decirle con este video que tienen ustedes allí en fondo, en pantalla. Este es un corazón latiendo. La Necesitamos darle vida en el nombre de Jesús a los planes de Dios, a los métodos de Dios el discipulado tiene que fluir desde nuestra propia esencia, desde nuestro propio corazón, no porque es un invento de la unión venezolana occidental, es porque es el plan de Dios, es porque es el pensamiento de Dios, es porque son las estrategias de Dios, es porque es bíblico, es porque es lo que da resultado, es porque allí tenemos la garantía del éxito, porque es lo que Dios dijo. Así que nosotros, como ese corazón que está allí latiendo, debemos comenzar en el nombre de Jesús a darle expresión, a darle latido a esto que estamos haciendo, la unión venezolana occidental, estos estados aquí plasmados, todos nosotros tenemos que gritar desde lo profundo de nuestro corazón, hermanos todos, departamentales todos, administradores todos, desde nuestro pastor eh, líder, el pastor Orlando Ramírez, que lleva en su corazón este, eh, en esencia, el discipulado, todos unánimes, juntos, hacia adelante, a la conquista del territorio que es nuestra responsabilidad, con el discipulado, ahí will go yo iré. Así que Cristo se dedicó a transformar a hombres para impactar al mundo. Este es el plan para impactar a hombres, para impactar, eh, para ganar a hombres, para impactar al mundo. Nunca Jesús le estableció fechas. Al proceso natural de una persona. Este es el sistema, el discipulado, para no establecerle fechas a la, a la entrega de una vida a Jesucristo. Es el Espíritu Santo y esa persona. Y este es el plan para que eso suceda. Jesús en el discipulado nunca pensó en perder lo ganado. Jesús, aunque perdió a Judas, nunca pensó en que lo iba a perder siempre trabajó para ganarlo nosotros no, no trabajaremos más pensando en que vamos a retener el 80% nosotros tal cual Jesús planificó ganarlos a todos vamos a pensar en ganar al 100% y retener al 100% Jesús en el discipulado incluía en su enseñanza todo lo que necesitaba que los discípulos hicieran, nosotros en la escuela de discipulado vamos a incluir todo lo que nuestros hermanos necesitan conocer para cumplir la, la misión Jesús en su ministerio estaba orientado a la expansión territorial. Nosotros en el discipulado, así la iglesia organizada, nos vamos a ir unos al norte, otros al sur, otros al este, otros al oeste, enfocado en las diferentes edades, en parejas misioneras, en grupos pequeños, con los ancianos al frente, todos involucrados. Jesús buscaba a la gente. No esperaba que ellos vinieran, nosotros no vamos a esperar que vengan, nosotros los vamos a ir a buscar en las comunidades y luego que los ganemos, que los busquemos, que los encontremos, los vamos a traer a la iglesia en el nombre de Jesús. Jesús les asignaba tarea a sus discípulos para que ellos entonces las pusieran en práctica y disipularan. La escuela de evangelismo, el pastor, el anciano, todos vamos a tener tareas, el sacerdocio de todos los creyentes, todos vamos a estar involucrados. Jesús en el discipulado realizaba la misión con los discípulos, no eran solo espectadores, cada hermano tendrá un hermano al lado, estaremos en parejas misioneras, así que será por precepto y será por ejemplo, el discípulo nuevo que llegue, se le va a instruir en la escuela de discipulado. Va a ver cómo su hermano hace lo que le dice que debe hacer y luego lo va a dejar solo para que lo haga. El discipulado como Jesús hacía, aquí está plasmado, aquí está estructurado, así vamos a trabajar. Y Dios nos va a dar su bendición. Jesús procuraba que fueran con él e, e hicieran lo que él hacía. No vamos a mandar a nadie solo. Todos iremos juntos, el inexperto con el experto, hasta que él haga la experiencia y vaya y haga lo mismo como Jesús hacía con los discípulos. Jesús en el discipulado les dio lo necesario para ser enviado. Les dio conocimiento, les dio capacidad, les dio experiencia. Esta estructura de discipulado le va a dar al hermano lo que necesita para cumplir la tarea. No son miembros lo que Jesús necesita. Eh, no, perdón, no son miembros los que necesitamos. Jesús no buscaba miembros. Jesús no buscaba llenar una multitud para solamente ver una multitud que le seguía. Jesús buscaba discípulos, personas que le pudiesen imitar. Ya nosotros no vamos a buscar miembros, nosotros vamos a buscar discípulos. Cristo delegaba autoridad. Una vez que los enseñaba, una vez que los instruía verbalmente, entonces Jesús le mostraba a ellos. Eh, perdón, les daba la autoridad para que fuesen y lo hiciesen en la escuela de discipulado, en la iglesia, se les va a asignar tareas, se les va a dar autoridad a ellos para que vayan, la tarea no es ganar almas, compañeros, ancianos, la tarea es ganar ganadores de almas, que esto se multiplique, decía el pastor William Jiménez, ¿cuándo vamos a terminar? Si vamos por números, nosotros vamos por las comunidades, nosotros vamos por las parroquias, nosotros vamos por los los municipios, nosotros vamos por las ciudades, nosotros vamos por los estados, nosotros vamos por Venezuela Occidental. No podemos seguir pensando en números. Necesitamos pensar en el todo. Necesitamos pensar no en ganar almas, sino ganada, ganar ganadores de almas. No era un asunto teórico. El propósito supremo de Jesús era la transformación del carácter. Allí estará la escuela de discipulado, allí estará la escuela sabática, donde la gente va a poder comer de las hojas desde la palabra de Dios para nutrirse y en la experiencia de oración con la, el estudio de la palabra entonces y en el cumplimiento de la tarea Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer y lo va a hacer estoy seguro no tengo duda o no tenemos duda porque estamos haciendo lo que él dijo y siempre que la iglesia hizo lo que Jesús lo que Dios hizo entonces Dios la premió con el éxito el Señor asumió su batalla. El Señor asumió su guerra. El Señor peleó por ellos y les dio la victoria. Este es el plan de Dios. Esto es bíblico. Esto está en la palabra de Dios. No vamos a fracasar porque no estamos colocando nuestras ideas. Es el hombre que fracasa. Dios nunca fracasa. Así que si es Dios el que ha puesto esto... Y nosotros sencillamente estamos obedeciendo como los grandes hombres de Dios obedecieron y Dios le dio el éxito. Entonces veremos una iglesia que para la gloria de Dios va a florecer porque es Dios en nosotros haciendo lo que nosotros no podemos hacer el imposible. Nosotros solamente contemplaremos su gloria. Así que yo iré, querido pastor, quieres decir tú allí también yo iré, querido anciano, quieres decir yo iré, querido líder de grupo pequeño, quieres decir yo iré director de ministerios personales, quiere decir, yo iré, ministerio de la mujer, ministerio juvenil, publicaciones, Dorcas, todos los departamentos, quiere decir, yo iré, ha llegado la hora. No podemos seguir pensando en que vamos a perdurar más tiempo en este mundo. Necesitamos cumplir la tarea. Necesitamos ser hallados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y para esta hora nosotros hemos sido llamados. Así que con las fuerzas que Dios nos dé en medio de las adversidades, en medio de las situaciones, vamos hacia adelante. Porque es en medio de las dificultades cuando Dios manifiesta su gloria. Estamos haciendo lo suyo, lo que él ha dicho. Vamos entonces confiados. No nuestra fuerza sino en las fuerzas del Señor, el Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Recuerda, respira discipulado, come discipulado, sueña discipulado, camina con el discipulado, avanza con el discipulado, porque es el plan de Dios. Que el Señor te bendiga.